Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla, cómo cambiar en su capturador de pantalla en Kazan eh, si es cámara Nikon o Canon. Lo primero que vamos a hacer es ir a Preferencia y luego en esta parte vamos a dar la captura de pantalla y podemos ver los tipos de cámara. Vamos a seleccionar la primera, si le dan a la X de esa manera están configurando que se quede ese. Voy a poner un segundo para que hagan la captura. Eh, vamos ahora a guardar esta imagen. La voy a guardar en escritorio. Voy a poner un 1 para guardarla y ustedes solo que van a juzgar qué tan nítido sale de calidad. Vamos a cambiar de nuevo para cambiar a otro tipo de cámara y vamos a hacer la captura nuevamente vamos a guardarla esta la vamos a poner el número 2 y ustedes van a juzgar por la calidad de imagen eh, que sale cada uno voy a abrir esta ustedes juzgarán para los gustos los colores el que decida este tipo de imagen y otro lo puede hacer yo solamente estoy cumpliendo con mostrarle como se ven ve cada una de las imágenes, ahora vamos por la segunda imagen y vamos a hacer la misma función, vamos a ponerle en grande y ustedes evaluarán y juzgarán eh, cuál de los dos tonos de imagen le gusta más